Gracias, gracias mil por estar con nosotros en este momento, gracias, reciben el saludo de mi esposa, reciben un abrazo fuerte de parte nuestra y gracias mil por estar en compañía de, de nosotros en este mi diario del 13 de junio. En la vida hay muchos problemas indiscutiblemente, de tal forma que existen los abogados y existen para tratar de ser los intermediarios, pero... Ante toda necesidad, imagínense poder tener al mejor de los abogados, a Jesucristo, al Señor, al Señor Jesucristo. Que Él sea nuestro mejor abogado para que nuestra causa pueda ser llevada por Él. Fíjense lo que dice las escrituras aquí en 1 Juan, capítulo 2, ahora del 1 al 6, usando también la Reina Valera. Y vamos a tratar de, también de parafrasear un poco. Dice en el verso 1 de este capítulo 2, hijitos míos, me gusta como habla Juan, Juan habla con mucho amor, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, para que no pequen, si alguno, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, qué hermoso, yo me puedo imaginar el gozo de Juan de Pedro y de todos los demás discípulos que anduvieron con el Señor, incluso Pablo, aunque no anduvo con él, fue el perseguidor, pero no anduvo con él. El Señor tuvo que presentársele en su camino a Damasco para que le dijera, ¿por qué me persigues? Pero le tuvo que decir a Ananías, ve con este y pones tus manos para que reciba el poder del Espíritu Santo, porque a este lo voy a usar más que a todos. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces no entendemos a quién va a usar el Señor la persona que menos nos pudiéramos imaginar es la que Dios puede usar más y yo me quiero imaginar que Dios te quiere usar mucho a ti sí, sí, lo quiero creer puedes decir amén porque Dios también a ti te quiere usar y te quiere bendecir para que tú también lleves la palabra de Él cuando tú compartes al menos estos materiales ya estás haciendo una, una parte pero te da falta mucho más Busca de Dios para que Él te diga qué es lo que más te falta Y vamos al verso 2 Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados Él es el, el que aboga Él es el que está allí Él es el que intercede por nosotros ¿verdad? Y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Entonces imagínate Cuando tú y yo podemos estar en esa comunión con Dios Él va a interceder también Por todo el mundo Entonces los países pueden cambiar las familias pueden cambiar, los seres humanos pueden cambiar, si estamos buscando siempre de la presencia del Señor. Y dice en el verso 3, Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, si guardamos, si guardamos sus mandamientos. No guardados abajo colchón, no, no, en nuestra mente y en su corazón. Sepamos algunos versos de la Escritura, no, decir que toda, algunos versos de la Escritura al menos, que te puedan ayudar y que te puedan servir para compartir. Y que, para que te puedan edificar a ti también personalmente. Porque dice el verso 4. El que dice, yo le conozco. Y no guarda mis mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad, no está en él. Fíjate qué, qué tremendo, mi amado, mi amada. Y esto va para, para con todos nosotros. Y déjame ir como el burrito, yo por adelante. Empezando conmigo. Cuando nosotros no andamos en su palabra, no estamos en sus mandamientos nos convertimos en mentirosos y dice que la verdad entonces no está en nosotros entonces, porque podemos decirlo para los demás, no, no, también es para nosotros el que dice yo le conozco pero no guarda los mandamientos, está el tal mentiroso y la verdad no está en él, punto así, tajante, aunque Juan nos habla con mucho amor Dios lo está usando para que nos hable con amor pero también Dios nos está hablando con amor para que podamos entender su mensaje, vamos a verso 5 pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él cuando se perfecciona el amor de Dios en nuestras vidas. Y eso nos hace perfeccionarnos a nosotros también. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Con verdad, con honestidad, sirviendo Ayudando, bendiciendo. Esa debe ser nuestra condición. Si tú y yo lo vamos a hacer, quiere decir que andamos en el camino del Señor. ¿Qué te parece si oramos pidiendo que el amor de Dios nos perfeccione? ¿Te gustaría? Bueno, abre su boca también tú y díselo con tus propias palabras, Señor. Perfeccioname. Mírame cómo soy. Cámbiame, transfórmame. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Oremos. Padre, le adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos, Padre Santo. Lo desea por mi parte, Señor. Perfeccioname, Padre mío. Para que toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificación, que sea para santificación de todas las personas que lleguen a ver y escuchar estos videos. Y que este devocional se convierta en una gran herramienta, Señor, para perfeccionar vidas y corazones Padre, denos la sabiduría siempre de poder compartir palabra suya y poder amar a nuestro prójimo y que a través de ello, Señor, usted bendiga a quienes lo vean y escuchen y lo compartan. Y Padre, a usted le damos la honra, le damos la gloria y le damos la alabanza en Cristo Jesús. Y a ti te digo, mi amada, recibe la bendición del Altísimo. Y si tienes alguna necesidad en especial, Levanta tu mano y dile, Señor, yo recibo la bendición, sea de salud, sea matrimonial, sea financiera, lo, cualquiera que sea tu necesidad. Levanta tu mano, ahí donde estás, y dile, Señor, gracias, yo recibo la bendición, para la gloria del Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones y recibe la bendición.